¿Qué tal, perrunis? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este caso, les vengo a traer un archivo zip con 50 overlay totalmente gratis, totalmente ideales para sus streams. Simplemente descargan el archivo, lo descomprimen y tienen 50 overlay totalmente gratis para utilizarlos en su OBS. Vamos a ver en la descripción, les dejo el link de un Mediafire que los va a llevar a este archivo. 1.62 gb para descargar imágenes como ejemplo de lo que contiene este archivo no te olvides que si te gustó el video, dejame un like, compartilo y suscríbete hay mucha gente que ve mis videos y no está suscrita. eso sí también si dejas un comentario me ayudas muchísimo a que youtube recomiende mucho más mis videos. no se olviden que en mis redes sociales estoy avisando cuando estoy en directo en mi canal de Trobo. les dejo el link en la descripción yo en este caso no lo voy a descargar porque ya lo tengo puesto en mi computadora así que Ustedes, una vez que terminen, le dan guardar. Bien, les va a aparecer un archivo así. ¿sí? Un archivo zip en el cual deben descomprimirlo. Entonces, ¿qué hacen? En mi caso, por ejemplo, creo una carpeta, pongo nuevo, crear carpeta, le pongo el nombre que quiero, por ejemplo, Overlay, prueba. Vamos a hacerlo para este video, ¿no? Y ingreso aquí adentro ese archivo zip, en el cual clic derecho y pongo extraer todo. ¿sí? Una vez que extraigan todo, o sea, que extraigan todo lo que está dentro del interior de ese archivo zip, les va a aparecer otra carpeta. Así directamente con todos los overlay ya para utilizar, puede entrar en cualquiera de ellos, clic izquierdo dos veces y ya tendrán los overlay listos para utilizar. Este, por ejemplo, de Cam, este Ending Zoom, y así, ¿no? Hay un montón. En este caso son 51 para ser exacto, ¿sí? Para agregar estos overlay a nuestro OBS, agregamos una nueva escena, le cambiamos el nombre aceptamos bien hacemos la nueva escena en sino más agregamos una nueva fuente en este caso va a ser una fuente navegador vamos a dejarlo así podemos poner un nombre también si quieren puede ponerle este overlay en el caso que necesiten para identificar le damos a aceptar en bucle, siempre en bucle porque es un video, recuerden que tiene que estar todo el tiempo corriendo. Examinar y buscamos en la carpeta 50 Overlay Free de KB Gaming y buscamos alguno que nos interese, el Slanted. ¿sí? Abrimos y busquemos para hacer el... el caso de la intermisión. Vamos a hacer la escena de intermisión, le damos a abrir, aceptar y tenemos la escena de intermisión. También lo que viene incluido en estos packs son transiciones de escena, estas transiciones sirven para cambiar de escena a escena y que haya un pequeño movimiento o un sonido, en este caso lo que deben hacer es en transiciones de escena en el OBS colocar lo que dice Stinger, aquí en el engranaje, ¿sí? en la ruedita van a propiedades y vamos a buscar ese Stinger que viene incluido en este pack, en este caso está en el número 71, por lo general están en el final. De los pack. bien le damos eh, ok vamos a monitoreo de audio porque también viene incluido con audio la mayoría para que se escuche tenemos que poner monitoreo y salida le damos a aceptar y cada vez que cambiemos de escena hará ese pequeño efecto tanto de imagen como de sonido esto es todo chicos, así que espero que les guste el video, dejen un like, compartanlo y suscríbanse. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo videos. Les recuerdo que en mi Twitter e Instagram estamos subiendo avisando cuando estamos en directo, en Trovo o en Twitch.